Hello people, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este día de San Valentín. Espero que les hayan gozado un paquetón. Oh, para aquellos enamorados que se han enamorado, este video va dedicado para ellos y que no han sido correspondidos. Los que la han pasado solo. Y en este día tenemos un invitado especial, al Peque, con nosotros. una bulla. ¡Uey! Tenemos al Peque aquí con nosotros. Los que le han pasado felices, quiero, quiero que, que, que, que, que se dé un aplauso. Lo que le han pasado mal, un aplauso también. Y lo que han pasado tan mal como el Peque y como yo, que le hagan BUUUUU! Uh. Peque, cuéntame, ¿cómo ha sido tu día en, en este San Valentín 2018? Solo. ¿Solo? No. solo. ¿Solo? Solo. Palabra del día solo. Solo? Ninguna enamorada te ha llamado ni nada por el estilo? Por pena. Por pena. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido el mayor regalo que tú has recibido en el día entero? Este Dímelo ¿Ese solo? ¿En serio? ¿No regales Peque? Sí, fue por Pero un señor tan aparente como usted, ¿y usted está tan, tan, tan solitario, sí. digamos, bueno, Cuéntame, ¿cómo que es eso? Es que no, eh, mira, es que yo, yo estoy sufriendo hoy <risas> Entonces Peque, préstame ¡Uh! ya, Un Pianchi solamente me lo han regalado al Peque en el día del amor fue una damisela en apuro que se le declaró en el Día del Amor y la de Amistad al Peque eh, No, no puedo declarar, fue ella me, la, me, dio, me sintió pena eh, Gracias Cris, a mí por traerme mi chupeta Pero el Peque va ganando, a él le regalaron 10 pesos en el Día del Amor y de Amistad Pero a mí me regalaron, ¿cuánto es que vale este, Nico hermano? Sí. Como 5 pesos dominicanos, o sea que esto ni siquiera llega a un dólar Una chupeta, pero con mucho cariño que me la regalaron. El cielo llora por nosotros, por nuestra soledad. Ha sido un día muy feliz para aquellos que la han pasado acompañado. Pero hey, hey. ni siquiera cuando estaba en la uni me felicitaron. Hey. Queremos felicitar a todos los agraciados que hoy ah, han gozado un paquetón en serio un aplauso para esa gente para aquellos que han recibido cientos de chocolates bianchi también yo quiero felicitar a aquellos que se han tomado la molestia de regalar en que sea una chupeta demostrando ese amor y ese afecto que sienten por esa persona tan especial cuál ha sido lo más arriesgado que ha hecho por amor lo más arriesgado que Javilito ha hecho por amor fue recorrer aproximadamente unos 306 kilómetros para ir a una ciudad a verse con la chica de su vida en aquel entonces cosa que la verdad no fue valorado y no volverá a pasar ¿Cómo cambiaron mis ojos de la noche a la mañana? Lo siento fue que yo me soñé con Prima, no, no, no, mire Me niño. besó Y en el sueño niño, Mira, me dijeron ver? que, si yo lo besaba así, El día de San Valentín a las 3 de la tarde Mis ojos cambiarían Al igual que lo de él Y yo me sentí tan guao cuando me dijeron eso es que Y yo no fui Y lo besé Entonces mis ojos cambiaron de la noche a la mañana el día de San Valentín o sea, Es una de las razones por las que estoy y es Por las cuales hice este video Un aplauso para San Valentín Pequeño al al estamos Con este nos despedimos. Vamos a felicitar a María Delgado que siempre está esperando nuestro video. Un aplauso para ella. Para Esmeralda. Para Dayana Gómez. Roselina Abreu que siempre ¿no? siempre está activa con nosotros. Damile Hernández. ¿eh? No se pierde nuestro video. Esto además se salir. ¿eh? Un video de una vez. Un video. Tito Curry. ¿eh? Mi pana, mi hermano. Que lo que. Tima flow, mi hermano, humano, Que lo que. Virre, mira oh, mí, ese palomo que la pasó jodiendo Para aquellos que quieran un saludo en mi próximo video Que será el próximo viernes, en la próxima semana No sé de qué va a tratar Pero si tú quieres un saludo En los comentarios Comparte, suscríbete y comenta Javierito en sí No, no, no, no, no, no, no. palomo no Ya lo, tiene que que Él quiere que se vean los ojos Sí oh, oh. Javierito en sí, suscríbete Javierito en sí pero madre mía, hola Muy, Muy bien, el día de hoy Espero que hayan gozado ciudad su de San Valentín Fue un placer estar con ustedes hoy miércoles 14 de febrero de 2018 Espero que el amor los siga bendiciendo Mientras a mí me siguen odiando que todo esté muy bien el día de hoy. En esta ocasión un plan. te a balancear I like, mira. I like. this. I I I like I like you. I like this. El amor de mi vida me regaló una chupeta que dice. Una chupeta que dice. Uh, vamos a enfocarlo un poco uh, No se ve, pero léelo Pero dice mi vida <ríe> Soy su vida Gracias, amigo <ríe> no, no, no quiero comer esa bolina roja Esto está vacío Nos fuimos Nos fuimos en esta vuelta 1, okay. 2 y 3 Nunca pude tienes que meter la cabeza Y, y sacar el brazo y, Ok, me enseñando enseñando okay. poco wow. Que no, mira, de la cabeza en este brazo ¿Qué ¿Qué? No, pero no mire hacia allá, Mira, mira, con momento sí. O tu okay. Pero con la cabeza de ella okay. no, no te lo mirar, Mira así, mira O así, okay, o ¿qué? así Pero... <risa> ok, mira, algo más así. No, no, no, no, solo mete eso. Ya, desalado ¿De ¿De de Es ¿De que no, no, no, no, no, no, no, a no, no, no, no, no, no, no, no, cabeza no, es no, pero tampoco siente los puños, ando ¿eh? con los brazos con ¿no? mira, más fácil, yo no veo. Ahora tú lo haces mucho.